en el procesador de texto de OpenOffice eh, nos ofrece funcionalidades para trabajar con imágenes entonces dentro de lo que sería el uso básico vamos a ver en este vídeo cómo trabajar con las imágenes, cómo las podemos ajustar, cómo las podemos controlar dentro del documento de texto eh, concretamente vamos a ver los diferentes modos de inserción que tenemos de imágenes y vamos a ver qué opciones se pueden configurar para controlarlas dentro del documento cuando queremos insertar imágenes desde la galería abrimos la galería en el panel lateral y podríamos reutilizar las imágenes que ya nos proporciona el procesador de texto o si nos hemos creado un tema con eh, las imágenes de uso más habitual eh, pues las podríamos reutilizar entonces nos situamos en la parte del documento donde queremos incluir las imágenes y desde esta galería de imágenes solamente tenemos que arrastrarlas cuando incluimos una imagen nos sale aquí un ancla que nos está indicando a qué parte del documento va anclada eh, generalmente va anclada por defecto a párrafos cuando tenemos la imagen en selección tiene unos puntos activos que nos van a permitir redimensionar el tamaño de la imagen si redimensionamos el tamaño de la imagen y perdemos las proporciones, la imagen puede quedar distorsionada. Eh, para que esto no ocurra, podríamos, vamos a, a damos doble clic para abrir el, el, la herramienta de imagen y vamos a la opción de la pestaña de recortes para buscar eh, o para solicitar otra vez el tamaño original. Aceptamos. Tenemos ya el tamaño original de la imagen como la teníamos antes y si redimensionamos pulsando a la vez la tecla Shift, la tecla mayúscula, obligamos a que se mantengan las proporciones y entonces la imagen no se va a ver distorsionada. Si incluimos otra imagen, pues vemos lo mismo pulsando Shift. Siempre quedan ancladas al párrafo más cercano. Si incluimos otra imagen, pues lo mismo, vamos a redimensionar. Eh, puede ocurrir que nos interese copiar imágenes eh, directamente del portapapeles, entonces en este caso vamos a copiar una imagen en el portapapeles desde el propio documento con control C, quedaría en el portapapeles, nos vamos al punto de destino y para incluirla aquí pues con control V la incluimos, la situamos en el punto que nos interese y también podemos hacer inserción de imágenes desde archivo entonces eh, para insertarlas desde archivo bien desde el menú insertar imagen a partir de archivo o bien si tenemos abierta la barra de dibujo, la barra de dibujo se abriría desde el botón de mostrar funciones de dibujo que tenemos en la barra de herramientas superior y eh, tenemos un botón que es insertar a partir de archivo entonces eh, tenemos, vamos a colocar el cursor en el punto de inserción a partir de archivo iríamos a nuestro disco duro a localizar la imagen que queramos y la podríamos insertar en este caso pues hemos insertado otra imagen que ya teníamos incluida Cuando ponemos imágenes en el documento nos puede interesar controlar de qué manera queda el texto a su alrededor. Entonces eh, esto es el ajuste que tiene ima la imagen en el texto o en el propio documento. Entonces vamos a, damos doble clic para abrir la ventana de herramientas de imagen, vamos a la pestaña de ajuste y por ejemplo le vamos a decir paralelo y para que el texto no quede muy pegado a la imagen vamos a solicitarle que en la izquierda tenga medio centímetro de separación y arriba y abajo vamos a poner pues 80 por ejemplo y aceptamos entonces eh, si recolocamos la imagen en otro punto del documento el texto se va a ir reorganizando pues cumpliendo estas dimensiones de separación que se le han configurado Cuando una imagen queremos recortarle parte de su contenido, por ejemplo esta imagen, si le queremos quitar el texto que tiene abajo, abrimos doble clic la herramienta de imagen, vamos a la opción de recorte y le podemos recortar de la parte inferior de manera pues, que nos quede, aquí tenemos el visor, de manera que nos quede eh, a la vista el tamaño que nosotros eh, queremos que quede visible. Aceptamos, ya nos quedaría aquí únicamente la parte visible que, que ha interesado al usuario y podríamos pues, hacer la configuración eh, también pues, de ajuste del texto. Si alguna imagen no queremos que se mueva, si tenemos esta imagen, la queremos situar aquí y no queremos que, no queremos que se mueva respecto al párrafo en el que está situada, pues eh, lo que podemos hacer es protegerla. Entonces damos doble clic y en opciones podemos proteger la posición, podemos también proteger el contenido y el tamaño. Vamos a proteger posición y tamaño, aceptamos y ahora aunque la queramos desplazar ya no nos deja desplazarla y si queremos redimensionarla vemos que tampoco. Entonces en algunas ocasiones nos puede interesar que las imágenes queden fijas en alguna posición pues por la razón que sea. Como veíamos antes, al seleccionar una imagen nos aparece un ancla como la marca de anclaje o de ubicación o de asociación de esa imagen al párrafo. Entonces, eso quiere decir que si el párrafo baja, por ejemplo, nos situamos en el párrafo anterior si pulsamos enter para generar párrafos vacíos y si el párrafo al que va anclado la imagen baja la imagen también baja sin embargo si nos situamos en este párrafo y desplazamos con párrafos vacíos el texto hacia abajo vemos que la imagen como está anclada a un párrafo que está superior al que estamos desplazando no se mueve entonces es importante que veamos en qué punto están ancladas las diferentes imágenes en el documento para entender el comportamiento eh, y que veamos pues, cuándo se tiene que bajar y cuándo no al hacer modificaciones. A continuación veremos el trabajo de tablas en el procesador de texto.